Hola, soy Chepe Carlos y en este video te voy a enseñar cómo utilizar el chat de YouTube para sacar información y hacer para tu código dentro de Python. Esto sirve para hacer bots, para hacer sistemas automatizados y un montón de cosas interesantes. Incluso vamos a hacer un video muy pronto en el cual vamos a hacer algo para jugar videojuegos con tu chat. Sí, tu chat en vivo va a poder jugar un videojuego que tú selecciones. Pero para eso necesitamos aprender cómo sirve esta librería y cómo funciona. Démosle. Anteriormente tenía un video que me gustó cómo quedó. Quedó muy lindo. Y que muchos de ustedes no han visto. No pero... Yo entiendo que este, este conocimiento es muy específico y es solamente para creador de contenido que es más útil. Y para creadores contenido que sepan por amar. Y contenidos que, que sepan por amar. Quieren hacer algo interesante y... tal largo La cosa es que esta librería ya dejó de funcionar. Yo ya me migré. Ya tengo una nueva librería que utilizar. Y esta consigna este video. Si bien de este video anterior es por eso. Ya la librería ya no funciona y voy a poner también en la descripción de este video apuntando este para que puedan venir y verlo los que quieran aprender la nueva librería que uso se llama Chat Downloader que es un nombre muy malo pero ni modo gente si sí se llama librería creo que es muy genérico diría yo y funciona muy bien para poder bajar el chat de los lugares para eso no necesitamos pagar con puntos porque normalmente para YouTube es necesario usar una la API de ellos para hacer consultas lo malo de usar la API es que cada vez que haces una consulta bajas una hay que pagar o usar los puntos que están ellos, hay una cantidad máxima diaria, digamos como mil o diez mil y se van bien rápido. Y si vas a usar un, un live stream o un en vivo, es muy mala idea, por lo que es mejor usar una librería como esta que vamos a usar ahorita. La librería actualmente, si mal no recuerdo, funciona para YouTube y para Twitch, aún quieren o están pensando también un hilo para lo que es... Ah, no, ya lo quitaron. Estaba acá, estaba en la lista también que querían agregarlo para Facebook Live, pero lo quitaron. Aumentaron Reddit. No, no, no son más Reddit. No, este mismo código les puede servir para YouTube y para Twitch. Incluso puede tener el mismo bot conectado al mismo tiempo para oír ambos lados. Hoy te lo veremos cómo funciona en YouTube. Si ustedes quieren que les enseñe cómo funciona este mismo bot para Twitch, pónganlo también en la descripción. La librería tiene muchas mejoras. Incluso en lo que yo estaba usándola, ya hay unas mejoras para la librería. Antes no era posible poder usar envíos pasados para poder descifrarlo o que no sean público. En la librería actual, si sí se puede hacer eso, pues está muy, pero muy genial. Voy a crear un entorno virtual de Python para hacer pruebas Ustedes pueden hacer directamente su Python que tenga instalado su computadora Si quieren saber cómo un entorno virtual Voy a dejar el link también en la descripción Ahí tengo mi Python, pip list Todo tengo instalado lo básico, no tengo nada instalado Voy a instalar ahorita la librería El comando te lo dan en la página que tengo que usar aquí De pip install, chat downloader Muy pronto pero todos quieren aprender Voy a enseñar cómo hacer paquetes para que podemos subirlo directamente a pip Y para otra gente lo puede descargar Pero en eso muy, muy, muy pronto Podemos usar herramientas como una consola Para poder ver los mensajes si quisiéramos pero también es posible utilizarlo como para los códigos que vamos a trabajar, como conservar yo. Este es el primer código, todos los códigos como siempre van a estar en la descripción, en el sitio de Noche de Promoción, pues necesitan descargarlos y utilizarlos. Importamos la librería, le vamos a llamar chat descarga, porque este un medio, un bajo, o sea, todo feo, ¿verdad? Necesitamos la URL que se va a servir para descargar cuál chat queremos hacer. Necesitamos poner la URL completa, en este caso YouTube, pleca, pleca y el ID. Eviten cuando copien la URL del video. Poner cosas extra como el tiempo, donde vienen otras cosas, solamente la pura URL. Creamos un objeto llamado chat, que va a ser para conectándolo con el, con el chat. Y después podemos pensar ver los mensajes. Podemos ver los mensajes todos, podemos ver los mensajes del futuro y mensajes del pasado. Y cada uno podemos sacar la información. Aquí lo que se ahorita es ir mensaje por mensaje, ya sea que estén en el pasado o en el futuro. Y imprimirlo en un formato bonito. La librería trae un formato para poder imprimirlo, pero ya veremos también en siguientes ejemplos cómo sacarlo. Voy a salvar esto y voy a abrir a correr este código. Como este es el en vivo que estoy ahorita grabando esto, porque quieren, nos esperamos los miércoles cuando hacemos en vivo en YouTube. Voy a entrar ahí y me pone todos los mensajes que ponen los compañeros acá que han puesto. Me pone la hora, quién es, si es moderador, si es un dueño del canal, digamos que soy yo. También ponen si, si alguien es un miembro, ya que está apoyando monetariamente el canal. Ninguno de los compañeros ha llegado aún. Y demostró el mensaje, está genial. Pero el problema es que solo lo imprime él. Que nosotros queremos sacar esa información y usarla para hacer otras cosas más interesantes. Le voy a la descripción, esta información del, del bot, en la cual te da información de qué tipo de mensaje es, a qué hora llega. Tiene un montón de información que tú puedes escoger utilizar o no utilizar. Y eso puedes tomar decisiones. Aquí podemos ver que nos trae el, está en Steinstap o a qué hora momento lo hizo. También nos trae el mensaje, el mensaje ID, el autor, quién lo hizo. Y otra información aquí que tenemos disponible. La cosa que depende del mensaje, pueden venir cosas diferentes uno a otro. Puede ser alguno, un super chat, por lo cual tal vez no traiga un mensaje, no traiga un sticker. Otra vez alguien que se hace nuevo miembro del canal, por lo cual también podemos hacer algo diferente para cuando alguien se hace miembro. O alguien dona, podemos también hacer una función especial, ¿verdad? Si vemos acá, voy a mostrar también en la página de descripción, tenemos texto normal, membership item, payment item, y tenemos otro más que tenemos aquí un montón. Voy a mostrar lo más normal. Y tengan esta página a la mano porque pueden cambiar el tipo o el mensaje cuando sean cuando ustedes estén viendo este video. En este código acá vamos a ver ahorita nuestra primera forma de ir comprobando. Vamos a ver si mensaje el mensaje tipo es igual a mensaje, si un mensaje normal, si es un mensaje pagado, si es un super chat, si es un pain sticker, es un super sticker, y si es un member item, es un nuevo miembro. ¿verdad? Vean la otra página para ver todos los demás que pueden ser, porque puede ser un montón. Y cuando yo estoy trabajando he visto que hay nuevas cosas. Depende de que uses de su comunidad pueden agregar aún más, ¿verdad? Aquí vemos lo mismo, la información, pero abajo de cada uno de ellos dice que es un mensaje normal, porque todos los que hemos tenido hasta ahorita son mensajes normales. Ah, no, pero todos todo son mensajes normales. El bot, lo que hacía, bueno, aprovechemos por acá. Aquí pueden ver que en este, dice aquí que este es un nuevo miembro. Manuel en ese día era nuevo, pero también ustedes a, a los que son miembros les pueden dar comandos especiales o ver información extra que otros compañeros no, no pueden hacer, ¿verdad? También si podemos clasificarlo con esa información. Ahora, ¿cómo empezamos a analizar la data para ver qué tenemos que sacar? Como digo, la librería está en desarrollo, por lo cual, de hoy a cuando probes, puedes ver otras cosas diferentes. Vamos a ver, primero es darle dir a un valor, para ver qué tiene adentro. Vamos a darle dir acá, y lo vamos a llamar dir. Dir te da información de, de, de qué métodos tiene esa variable o esa función, o ese objeto. Ahorita este. Y vemos todos los métodos que tiene. Hay uno que se llama Kids que te permite dar las llaves que tienes, O cuáles son los atributos que podemos utilizar Voy ahorita a irme con eso Y aquí vemos que tenemos las diferentes Tenemos mensaje, mensaje ID, time step autor y el tipo de mensaje ¿Por qué nos mandó aquí? ¿Por qué nos manda toda esta información? Pedimos el, el autor, ¿verdad? Es que en autor también tenemos más información que puede ser útil En este caso nos llega el nombre, que en este caso es Lindo en Casa Nos llega la imagen de él, entonces queremos usar la imagen para mostrar Miren, esta persona hizo tal comando, esta persona hizo tal mensaje, esta hizo la pregunta con lo que ven ahorita también que hago yo, lo que hago acá que pongo la imagen es porque la jalo de ahí y la meto ahí arriba, verdad? Porque la tengo aquí en la URL. También me da el tamaño de la imagen, me dan el ID único de él para poder, digamos, si alguien, esta persona no lo dejo utilizar o esta persona sí si lo dejo utilizar. También me dan información si es miembro del canal y que hace él, digamos, si él es un miembro de un mes, dos meses, seis meses, o es un administrador del canal, digamos, un morador o alguien que está baneado, verdad? con más información, pero como yo quiero el nombre. Este demo que quiero mostrar ahorita, voy a poner aquí autor y en el siguiente campo que quiero pedir sería el nombre, el name. Como está, esto voy a levantar el nuevo y vemos la persona, el mensaje y al final tipo de mensaje. Que este caso un mensaje de texto, otro mensaje de texto, otro mensaje de texto, otro mensaje de texto. Y así puedo hacer con otro mensaje, pero cuando tengo una, una cantidad de dinero también pueden ir sacando poco a poco el dinero y ver a ah, cuánto dinero es. Tiene un super sticker, cuál imagen es. Si viene un emoji, también puede venir con más información. Y esta misma librería, como digo, también puede servir tanto para YouTube como para Twitch. Y también, aparentemente en el futuro, quieren ser para Facebook y para Reddit, ¿verdad? Si quieren aprender más cómo usar chat de YouTube, voy a hacer un video en el cual voy a, usar un, a hacer un, un sistema para jugar videojuegos. por si estar interesado vengan en la descripción, en la pantalla final. Si quieren aprender más de programación, robótica, Python y otras cosas interesantes, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!